Entonces, ya eso son las leyendas. ¿La bruja qué quiere que le cuente? Bueno, cuénteme, ¿qué sabe usted de mujeres sanadoras de aquí de Miramar? Sanadoras llama usted, por ejemplo, las parteras y todo eso. Ah, eso hace muchos años aquí no había seguro social, ni había nada. Entonces, las que traían al mundo, las criaturas, eran parturientas que le llamaban. Uh -huh. Por ejemplo, a mí me trajo al mundo una señora llamada Sixta, Sixta debe ser. ¿cómo? Claro, Doña Sixta fue la que trajo a todos mis hermanos. Ella, cuando yo veía a esa señora en la casa, yo decía la cosa está jodida. venía otro hermanillo para, para Hacían este masaje de la panza y les decían si estaba mal colocado, no sé. Después tuvo otra, otra partera, doña, doña Catalina Montoya, la madre de los Venegas. Esa también, esa atendió algunas veces a, a, a mi hermana Lidia, esa fue la que trajo al mundo, a, a, al negro de Lidia, que nació en una casilla que tenía yo por ahí. Eh, esa doña Cata también trajo muchos chiquillos al mundo. Por último, la que conocí fue a María Blanco. María Blanco también murió hace poco y ya a partir de ahí ya, ya se, se instaló el Seguro Social y, la, y las ambulancias y que se complica una vieja y la llevan al, al hospital. Antes de aquí adentro sacaban a las mujeres de parto en camilla. Imagínense cuando no había ni camino, ni de allá adentro adentro adentro. Y muchas veces se murieron de camino. sí porque, porque no, no resistieron llegar ni siquiera a Miramar. Uh -huh. Entonces, eso fue muy complicado aquí, la, la, la, por dicha que en ese tiempo no estábamos nosotros, ¿verdad? Doña Cata Venegas, Montoya. Uh -huh. Sí, sí, esa, esa señora era famosa. Uh -huh. ¿Y, cómo, ¿Y las parteras? Eh... ¿Les daban infusiones? ¿Cómo hacían para calmar dolores? No? ¿Era simplemente parteras? como ¿Cómo qué? Les daban, por ejemplo, para que no tuvieran nervios, les daban naranjo agrio, para que no les dieran miedo. Y cosas ahí que yo no sé, llevaban generalmente ellas en bolsillitos llevaban hojas, cosillas ahí. Así que ellas sabían que era bueno. Y el único remedio de la botica que yo conocía en ese entonces era la esencia. Le daban esencia coronada. ¿Vos conociste la esencia? Y después era, era muy dado que cuando ya nacía el chiquillo, ya tenían la, la olla en el fuego para hacer la sopa de gallina. Para darles una sopa de gallina bien buena, ¿no? porque recuperaran las fuerzas. También les hacían un ponche. ¡Qué rico era eso! <risa> Hacían un ponche, era huevo ahí en la brasa, ponían y batían con un bolenillo y aquella cosa se levantaba en espuma y luego le echaban un chorrito de guaro. Qué rico, sabía. a mí me da. Y cuénteme esa historia de la calle de las brujas. Aquí hay una calle que se llama así, ¿no? ¿Por qué? Eso es muy reciente. Ah. Pues tan reciente digo yo porque, porque ya tra yo trabajaba en la escuela cuando eso sucedió y recuerdo que una de mis alumnas llegó un día muy preocupada, y me dice, niña, fíjate que en la calle de nosotros, asustan. ¿Cómo que asustan? Dije, sí, fíjate que hay uno de los vecinos, a la julanita de tal, era una chiquilla más o menos parecida a ella, en verdad, le, le, le, le alan el pelo, le, le tiran de la cabeza, les tiran piedras, les tiran... cosas, tierra, entre la casa y no sé qué, y si no los dejan dormir en paz. Digo, ¿a dónde es eso? ¡Ahí! ¡Ahí donde los... donde los charría Y yo me reía, le digo, ¿quién sabe qué charlatán les está tirando cosas? No, niña, es cierto, vieras, dice, son las brujas, me decía ella. Eso fue en el año 76, que la chiquilla esa llegó contándome eso. Estaba en sexto grado, y leí la chiquilla de... de Jaime Segura. Y entonces, desde ahí... Decían, Liley vive en la Calle de las Brujas, y de ahí se quedó Calle de las Brujas. Uh -huh. Un día alguien de esa calle anduvo buscando una contribución a los vecinos para pagar a hacer un, qué sé yo, un, un gran cartel que dijera Calle de las Brujas. Y me dice, eh, Calle de las Brujas, Calle de Buenos Aires. Perdón, Calle Buenos Aires, quería él que dijera y dice un muchacho que vive por ahí, que se llama Luis Arias, creo que se llama, no Luis, no. bueno, el apellido Arias, es el de, de, de Zumbado, Cuando pidan para poner Calle de la Bruja, yo doy contribución, dice, Pero si no, no, dice, bueno, que hay, que hay brujas. Desde entonces le dicen Calle de la Bruja. Yo nunca oí, volví a oír decir que susten ahí, ni nada. Esa es la única vez que oí. <risa> alguna anécdota eh, de cuestiones así fantásticas de lo real maravilloso que la gente cuente por aquí de brujas que asusten bueno ahora precisamente estaba viendo yo este aquí una historia de de, de cómo se llama esto cuando el diablo levantó a Tosati dice en este librito uh -huh. Tosati era uno de los, de los trabajadores de, de ahí, de la mina. Si quieres, te la leo para que sea sí, más, por favor. más completa. Espérate para ver en cuál de estos pedazos está. Cuando el diablo levantó a Tosati. Creo que es en la página 107 que estaba. Pueden ser puras mentiras, pero hay que dice, ya hay. Eso es lo que yo les digo, que las leyendas son eso. Sí, un poco de verdad. Y un poco, un poco de... de verdad, un poco de mentiras. Sí, un poco de imaginación. Dice aquí que la anterior historia tiene directa relación con otra interesante tradición uromontana que ha sido recogida por Germán Espinosa en su libro El Caballito de Mar. Espinosa narra que hace muchos años Trinidad Vadilla, Pepe Bin, Luis y José Manuel Luna habían oído que en alguna parte el nombre de Montezuma y creyendo que se trataba de otro Montezuma cuyo nombre lleva una importante zona minera del cantón. Se imaginaron inmensas riquezas como la de aquel jinete totalmente de oro que estaba enterrado en las agrestes montañas de Montezuma, según narraba Trinidad Bahía. Montezuma es toda esa zona. ¿eh? Revelaciones hechas por una mujer cuyo nombre nunca se conoció y que se entendía con el espíritu de un hijo de Tonsati, señalaban que allá en aquel cerro existía un fabulo fabuloso tesoro. Y por las noches se reunían esperanzados en un centro espiritista que desde hacía algún tiempo funcionaba en Miramar. Algunas veces no era posible comunicarse con la mujer porque según sus propias palabras eran muchos los compromisos que tenían con otros espíritus. Un viernes santo cargado de cosas benditas llegaron hasta Montezuma con barras, picos, palas. E hicieron un gran hueco porque a las 3 de la tarde iba a llegar la mujer a decir dónde estaba enterrado el tesoro. Pasó la hora señalada y no se presentó la mujer. Como a las 5 se vino un torrencial aguacero que hizo que los intrépidos buscadores de tesoros abandonaran la empresa y regresaran a Miramar completamente empapados. Esa misma noche, reunidos como de costumbre en el centro espiritista, recibieron la mala noticia de que el diablo, dueño de aquel tesoro, exigía una, un alma a cambio. Como ninguno de los cuatro tuvo el valor de ofrecer la suya, pensaron en Jesús Ávila, el borrachillo del pueblo, quien a cambio de una botella de guaro era capaz de todo. Sin embargo, el día anterior a la entrega del tesoro se presentó a la casa de Jesús Ávila un caballero bien vestido que montaba un hermoso caballo. Tocó a la puerta. Mientras tanto, Jesús dormía una de tantas borracheras y acudió al llamado y acudió al llama, y quien acudió al llamado fue la mujer. Al saber que aquel caballero buscaba a su esposo, ella comenzó a llamarlo a grandes voces: Jesús, Jesús, te busca un señor. Al oír el visitante el nombre de Jesús, montó rápidamente en su caballo y desapareció entre las sombras de la noche, dejando tras de sí un fuerte olor azul. Pasaron los días, no se volvió a hablar del tesoro, pues todos temían ser el escogido del diablo. Una madrugada, Luis Tosati se levantó, alistó una barra, un pico y una pala y sin decirle nada a nadie, se dirigió a Montezuma, dispuesto a traerse el tesoro a como hubiera el lugar. Todavía no aparecía el alba cuando llegó al lugar donde, según la mujer, se hallaba enterrado el tesoro. No había dado el tercer golpe con la barra cuando se vio suspendido por los aires mientras unas fuertes garras lo hacía por la espalda. Al pasar encima de Miramar, Tosati invocó el nombre de Jesús, ante el cual el parraco abrió sus garras, por, por lo que el cuerpo cayó sobre la tranquera de los Risati con la espalda destrozada. Desde aquella vez, nadie volvió a hablar del tesoro de Montezuma, pero no había duda, Tosati se lo había levantado el diablo. <risa> qué interesante. ¿De qué año es ese libro? Sí, porque que no es, ni tan, tan, no es ni tan viejo este libro lo, soy más vieja yo eh, se terminó a imprimir en los talleres de imprenta de costa en San José, Costa Rica el 30 de septiembre de 1990 uh -huh. Qué interesante y usted ha oído me llama la atención eso de las sesiones espiritistas aquí se daba eso si antes sabía mucho de eso, la gente creía en esas tonteras Usted conoció a una señora de Punta Arenas, Gloria o, o supo, no la pudo haber conocido, supo de ella que era una espiritista muy conocida, ¿no? A lo mejor llegaba aquí caía a era... algo uh -huh. Por ejemplo, aquí, eh, aquí es, es más notable la historia de la Bruja de Miramar uh -huh. Cuando yo era muy jovencilla, era muy pelotera y me gustaba andar averiguando así, lo que no me importaba, pero, pero era muy bonito porque mis tíos eran viejillos que habían llegado como descendientes de los fundadores de aquella época. Entonces yo les preguntaba. Yo tenía un tío que se llamaba Humberto. Él me decía que su cabeza era una enciclopedia, que cuando quería saber algo jalaba la gaveta, decía él, y buscaba entre, entre sus archivos... Entonces yo le decía a Beto, cuénteme de, de, de la bruja de Miramar. Y él se echaba una risa siempre. Y me dice, fíjate hija, me decía que yo no sé qué hay de cierto en eso, dice. Pero fíjese, dice, eso que habla Carlos Gallini en el libro es verdad, dice. Que allá después, después del puente, primero, dice, la gente que venía de adentro, tenía que pasar, le metía a la escuela al caballito, pasaba soplado porque decían que en el Cerrito del Frente vivía la bruja de Miramar. Ella vivía en una casita, machosa, era, mal hecha, ¿verdad? Y por, los, por el día se iba a, a recoger matas medicinales, porque ella hacía mejunjes y los vendía para curar, que el reumatismo, que la digestión, que los nervios, y andaba de casa en casa vendiendo remedios. La gente le compraba más que todo por lástima. Pero en la noche, ella se dedicaba a cocinar esas cosas y como no había corriente eléctrica en esa casa, sino que ella cocinaba con, con, con leña, y entonces la gente veía toda la noche la lucecilla y creían que era la luz de la bruja de mi Miramar. Lo que sí sabía es que la bruja, esa señora Mónica o, o Lasteña, como quisieran llamarle, había tenido un hijo y ese hijo se lo había llevado un señor para, para ayudarle a la vieja, se lo llevó para San José y allá él estudió y se hizo profesional, pero nunca quiso decir quién era su madre. Él se avergonzaba de la mamá. Entonces la mamá tenía que estarle mandando dinero, de, de alguna manera hacerle llegar y por eso ella andaba vendiendo cosas. Para quitárselas encima había un viejo que quería comprarle la propiedad. Ella no quería porque decía que de eso era que ella vivía, ¿verdad? Resulta que por azar de la vida, el, el señor que se llevó a, al muchacho, que dice que se llamaba Jorge, eh, tuvo que regresar, regresar a Miramar a poner un negocio, una tienda grande. A, a, era cuando, cuando estaban las minas en su auge, ¿verdad? Y entonces había movimiento económico. Se vino para Miramar a poner ese negocio y se trajo Jorge para que la administrara todo eso. Entonces, la señora esa, madre de Jorge, venía todas las noches a verlo, pero a escondidas, que nadie lo viera, que nadie la viera, y a dejarle la platita que ha sido durante el día. Así pasaron los días y los meses y los años, y el señor Rodríguez tenía una hija y el Jorge se enamoró de la hija, se hicieron novios. Pero la bruja nunca supo que era la novia de él. Entonces, dicen que la, la pulpería tenía, o la, yo no sé si era pulpería, o era tienda, o era cantina, o qué era, era un negocio. Tenía rejas, las ventanas, entonces ella por las rejas siempre lo veía, ¿verdad? Que nadie se diera cuenta. Pero resulta que ya inventan casarse ellos. La, la muchacha y él. Pero un día, un mal día, el muchacho hizo un desfalco. Un desfalco. Y él sabía que si el, el patrón se daba cuenta del desfalco, lo, lo echaba. ¿Y qué hacía él con, con la novia, verdad? Entonces, un día, que la mamá llegó a dejarle la platilla, lo encontró con una pistola en la mano. Él se iba, se, se iba a suicidar. Entonces ella le preguntó que qué le pasaba, que por qué se iba a suicidar y no sé qué, y entonces le contó que había hecho un desfalco y que no, entonces la, la señora le dijo que no se preocupara, que ella va otro día le traía la plata, ¿verdad? Y fue y vendió el lote. Vendió el lote y, y le trajo la platica. Él no sabía de dónde la había cogido, ni le importaba un pito, ¿verdad? Entonces ya él, este, ya, ya, ya volvió a la normalidad y ya se va a casar con la muchacha y no sé cuánto. Y ya el día que se casó, ella vino a verlo por, por las verjas, ¿verdad? A verlo con la muchacha, casada Y ya está, y no tenía dónde ir. Entonces ella siguió durmiendo en las rondas. En las rondas de la noche, ahí dormían, llevando agua y llevando sol y llevando hambre. ¿sí? Y tanto, tanto que, que un día la encontraron muerta. Entonces, este, esa es la leyenda que yo conozco más: la, la grúa de Miramar, que, que la, la ponen como un ejemplo de amor filial, ¿verdad? Y de un hijo desagradecido y mal, como muchos. Oh, qué, qué interesante esa historia. Es igual. Eso se lo contaba su tío a usted, es igual sí, que pero la de él, Carlos Gallino. Sí, es parecida, pero él se reía al mismo tiempo porque seguro no lo creía. Ah, ok. okay. Él, él me decía, eso es una historia, pero no porque yo esa vez que él me contó yo me puse triste y, y me dice, no, no te preocupes, eso ya pasó y seguro era mentira y no sé cuánto. ¿ah? Uh -huh. Pero esa historia a mí siempre, yo siempre se la contaba a los chiquillos en la escuela. Precisamente para los días de la madre y todo eso. Y una vez, este yo no le, ah, bueno, le conté yo la historia a los chiquillos. Había un chiquillo así, y le corrían las lágrimas. Viera qué divertido. Bueno, y salimos a al recreo allá a la, a la salida. Me dice, niña, ¿de qué murió la bruja? <risa> le dicen que murió de tuberculosis, de tanto llevar agua y sereno y sol. Viera qué chiquillo más sentido, por tipo. Ah, ¿Y alguna otra historia así, parecida, eh, relacionada tal vez con la mina, yeah, no, yo de no sustos, sé. de fantasmas aquí en Miramar? Es que aquí en Miramar, como en todos los lugares, hablan siempre de las, de las, de, de las, Dichos esos que, que asustaban, que yo me acuerdo cuando El cabezo, yo estaba, la llorona, muy chiquilla, decían que aquí salía una mona ahí por la esquina, yo venía para la escuela y, y me, me moría de susto que había que pasar como un tanque que había ahí, un tanque de agua, y yo me metía a un ranchillo que había al frente del cementerio a decirle a un viejito que vivía ahí que me viniera a pasar. <risa> Que yo venía desde La Delicia, a pie a la escuela. Y pasaba de ese señor que por cierto le decían amado mongora. Y yo un día le dije, mongora me va a pasar. Y después mi mamá se reía, me dice, hay que bárbaro, mamita, así que ese mongora no se llama, él se llama amado. Por cierto, ahí tengo yo una poesilla que le hice un día a un chiquito que llegó a pedirme que le, que le escribiera algo sobre los fantasmas. y ¿Si quieres, se la leo sí, también. Por favor. Bueno, no. estamos de ¿verdad? Exactamente. Mm, qué belleza de cuaderno. Qué ordenado y qué letra. Ve. Miren, chiquillo. Me dice, ay, fíjate que tengo que ya de tarea un verso y no puedo hacerlo y es de, de los de los fantasmas ¿sí y no hay que. Haceme, ah, sí, ya me puse a hacer Dice, este es mi pueblo famoso por sus leyendas y cuentos, y abundan los fantasiosos que tienen sus argumentos. Con los cuentos de los viejos, en las noches con neblina, se le crispan los pellejos y más de uno se orina. Se duermen bien asustados y tienen sus pesadillas, despiertan bien embarrados y mojadas sus costillas. La cegua y el cadejo, y la tule y la llorona han espantado a pendejos que vagan por esta zona. De la carreta sin bueyes y su traca, traca, traca, nadie conoce sus leyes, cuidado meten la pata. Qué susto me daría tener como sorpresa en una noche sombría ver al padre sin cabeza, o a la carreta estampida atravesando la plaza, y yo como alma perdida corriendo para mi casa. Aquí hay padres sin cabeza y cabezas que son padres, llenas de luz y grandeza y sin perro que les ladre. Y es que mi, puebl es que mi pueblo es famoso por sus leyendas y cuentos, y hay tanto mentiroso que afirman los, los fundamentos. ¡Qué belleza! <ríe> ¡Qué belleza! Dice ella. Ah, muy lindo, muy lindo. Sí. Usted es poeta entonces. Ah, bueno. <risa> ¿Veis? Se escribe así. A mí me gusta eso es, ¿Todo eso es de poesía suya? Sí. Ah, ¿Nunca ha publicado nada? Sí, algunas. Ah. algunas Por ejemplo, un día cuando yo quedé viuda Me puse a hacer estos versos Un día esto vino un nieto, Raúl de Jesús Y se puso a leer este librillo Y de una vez lo vi copiando, los versos Escúchame, Soledad se llama Escúchame, Soledad, necesito hablar contigo. Me quedé sin mi amistad, qué lejos se fue mi amigo. Mis noches son muy oscuras y muy amargas mis penas. Mis lágrimas son muy puras y tu compañía no es buena. Es, es que aquella uña que vaya no, no va a dejar oírla. Si quieres lo empezamos desde el principio. Escúchame, soledad, necesito hablar contigo. Me quedé sin mi amistad, qué lejos se fue mi amigo. Mis noches son muy oscuras y muy amarga mi pena. Mis lágrimas son muy puras y tu compañía no es buena. Ahora dime, compañera, ¿por qué es que tú no me dejas? ¿No eres acaso viajera? Vete, llévate mis quejas. Se fueron mis días más cuerdos y no hubo compasión, solo me quedan recuerdos rompiéndome el corazón. Me ahogas, amiga mía, no me dejas razonar. Si yo pudiera algún día, sin ti me echaría a volar. Piensa que estoy llorando o que me muero de risa. El tiempo pasa volando y yo ya no tengo prisa. ¿Por qué callas, soledad? Aunque perdí la razón, yo te hablo con mi verdad y me duele el corazón. Tengo frío, soledad. Abrázame, dame abrigo. En ti existe la bondad y yo quiero estar contigo. Contigo, amiga querida, comparto yo mi amargura. Logro aliviar mi herida y disimular mi locura. Se ha ido el ser de mi alma, muy triste quedé sin él. Solo en ti yo hallo la calma, solo en ti mi amiga fiel. <risa> Eso se llama locura, ¿verdad? No. Sí, y no le leo más pero Ya hasta aburrida yo. No. no, jamás, jamás. Eh, personajes de la comunidad con leyendas extraordinarias, no. Ya, yo no me puedo acuerdo. ¿Quién fundó Miramar? Ah, fundadores de Miramar, esas es dos historias. Por ejemplo, allá por, por los años, montones de años atrás, cuando no había nacido ni mi papá, esto era una selva, todo esto era una selva, con una rica fauna y muchos animales este, silvestres. Entonces, la historia dice que venían de la escuela a, a cazar. Venía mucha gente a cazar, cazaban dantas y tepescuintles y venados. Y, y cuando bicho existía, lo cazaban, a veces venían a matarlos por deporte, a veces para llevárselos, a veces por, por conocer, por una aventura más. Entonces hacían quemas para cocinar la, los alimentos que traían, porque algunos venían a acampar y se quedaban días. Entonces cuando se iban dejaban la, la, los fuegos encendidos y el viento se encargaba de propagarlos y había extensiones grandes quemadas. Entonces de allá de Punta Arenas y de todos lados se veían las quemas en la noche y a esta región le llamaban los quemados. Así se llamó el, el primer nombre que tuvo era los quemados. Pasaron los años y, y la gente de aquí eh, empezaron a venirse a, a quedar aquí, entonces pensaron que era bonito y, y había un señor que se llamaba José María Solano, que se vino un día con su familia e hizo una cabañita y se quedó a vivir aquí. Cuando iban a la abuela a comprar los víveres allá le contaban a los, a los otros señores que, que vivían en los quemados y que, y que tenían muchas garantías, que bueno, generalmente hacían sus casitas a la orilla de las quebradas o de los ríos. Las primeras casitas dicen que fueron allá, más al sur. Entonces, con la, con la motivación que les daba José María Solano, se vinieron otros. Este, se vinieron uno que se llamaba Trinidad Vega, José María Segura, Simón Jiménez, bueno, varios e hicieron aquí lo mismo y se fueron propagando y propagando y ya últimamente se, eh, había una gente que no le gustaba el nombre de los quemados porque no les gustaba. Entonces se vinieron unos señores que, por cierto, uno era familia mía, José Antonio González, Leonardo Jiménez, Miguel Flores, un grupo de señores se reunieron un día y pensaron cambiar el nombre a los quemados. Viendo allá la, la lejanía, se veía el océano, se ve lo más lindo, en la noche, entonces uno decía que ponerle, en lugar de los quemados, ponerle Monte de Oro. El otro decía que no, que Miramar. La cuestión es que ya en esa época había un señor allá, muy al norte, que tenía una casita y en la casita tenía un cuarto especialmente para tener a la Virgen Santísima, a la Virgen del Carmen. Y entonces este, a esa casa llegaba la gente a, a, a orar, a pedir a la Virgen a darle gracias, o en fin. Y por otro lado, don, don Ramón se llamaba el Señor, pensó que era bueno educar a los niños. Entonces, empezaron a, a, a dar clases en esa casa, en la casa de don Ramón. Y la que daba las clases era una muchacha que se llamaba Rufina González. Esa fue la primera maestra en los quemados. De manera tal que Rufina quería ponerle este, un, un nombre y los demás querían ponerle otro. Cuando eso, don Alfredo González tenía presidente y se hizo amigo de doña Rufina. Entonces se reunían con él y Don Alfredo Mundial les, les aconsejó que le pusieran Miramar y que dejaran el Monte de Oro para más adelante, cuando ya fuera un cantón. E hicieron caso. Y así fue surgiendo hasta que. Aquí está esta historia plasmada. No recuerdo ahorita la fecha exacta en que, en que lograron, por medio de un abogado que se llamaba Pacho Amador, que. Seguro Francisco, aquí dice Pacho, pero debe ser Francisco Que lograron que la municipalidad le cambiara el nombre a los quemados por, por Miramar uh -huh. ¿Y por qué Montes de Oro? ¿Ya se sacaba oro en ese? Mismo? Ah, claro, esa es otra historia, muy bonita Resulta que uno de los señores que, que, que habían venido, José María, José María Ahorita no recuerdo Tenía un hijo que que se llamaba no, Don Ramón González. Tenía un hijo que se llamaba Don José. José era un, un muchacho de esos que les encantaba andar en el monte. Y entonces encontraba piedras bonitas. Encontraba piedras raras y las, las recogía y las examinaba y qué sé yo. En uno de los viajes a, a, a la escuela se llevó las piedras y se las enseñó a un experto, y entonces fue así como descubrieron que había oro, mucho oro. Fue entonces cuando empezaron a venir las compañías extranjeras a buscar oro, y, y, y, y la primera que, que encontraron, la que descubrieron, la llamaron Providencia, a otra le llamaron Montezuma que son ahí las, las que están más cerca, pero más adelante que empezaron a venir más compañías y esto se llenó de gente extranjera. Aquí hubo muchos nicaragüenses, muchos salvadoreños, muchos de Honduras, muchos gringos, muchos italianos. Llegaban a, a la exploración del oro. Dicen que se lo llevaban. Yo me acuerdo que yo estando muy chiquilla, eh, eh, mi, mi tía Beatriz tenía un hotel. Y ahí llegaban los gringos que venían de adentro a comer. Y siempre ponían unas cosas en la, en la, en la mesa, sacaban de unas alforjas de cuero una, como unas barras de jabón, decían. Doradas. Y un día yo me puse a jugar con esas barras y le dije yo, yo chiquilla, yo era muy traviesa. Y le dije que qué era eso. Y me dijo oro. Oro bruto, ya lo sabían, va. ¿Para qué traían ese oro? Para mandarlo a Estados Unidos Y todo eso lo, lo exportaban O sea que Miramar siempre Era Miramar sin plata ¿eh? Pero el oro que había era grande, era mucho Y así todo eso está en este pedazo de libro mm, ¡Qué interesante! ¿Sí? Uh -huh. ¿Y ¿El dinero nunca se quedó aquí entonces? No, aún ahora Siempre ha estado en manos extranjeras eso uh -huh. Y vea lo que le pasó a Luis Tosati por ir a buscar el oro al otro del diablo. <risa> Ay, por Dios. Algo más que se acuerda. Hay muchas este, tonterías que dicen en Miramar. Por ejemplo, dicen que ahí saben lo que, ¿verdad? Que ama las huacas. La gente dice que la gente de afuera, cuidado, la gente de afuera que viene y bebe agua de las huacas, ya no se va de Miramar. <risa> O que si sí se va, bueno. Claro, qué interesante. Esos son, son, no sé, mentiras seguro, pero, pero eso es lo que dicen. ¿Y la educación aquí? Ah, bueno, ya le conté que la primera maestra que hubo fue Rufina González, ¿verdad? Uh -huh. eh, Rufina González... ¿En qué año? Ah, eso sí, ya no me acuerdo. Eso fue en el año fusil de Chile. Rufina González trabajó gratis en esa casa, de donde le daban clases. Ah, pero olvidaba decirles que esa lectura, esas lecciones eran para las niñas. Para los chiquitos no, porque los chiquitos tenían que ir a trabajar al campo. Se los llevaban a trabajar al campo, de eso desde, desde siempre, ¿eh? y a guiar los bueyes, que bueno. Lo, lo, lo, el, la gente antes explotaba mucho a los varoncitos los pues llevaban a trabajar después ya hubo un movimiento grande donde don Leonardo Jiménez los mismos de siempre se preocuparon porque porque hubiese escuela entonces este, lograron lograron eh, conseguir la escuela, y esa escuela, vea, esa escuela empezó ahí en la casa de Don Ramón González, después don Juliano y tal regaló un pedacito de tierra e hicieron ahí una escuela y después la escuela no la no servía porque la era, el lugar no servía o porque el viento la botaba y dicen que todos los años el viento vo, vo, volcaba la escuela entonces tenían que estarla haciendo en diferentes partes hasta que la hicieron ahí, ah, bueno, una vez dicen que un señor que se llamaba Alfredo Rodríguez se agarró a mesetazos con, con un gringo, uno de los dueños de las fincas. Y este señor Rodríguez, eh, el gringo, lo mató. Lo mató al, al, al, al Alfredo. Y entonces él quería irse para Estados Unidos a... a, a cómo se llama, a, a curarse las heridas. Pero para irse tuvo que pagar mil colones. mil colones en aquel tiempo era un platal, ¿verdad? ¿no? Resulta que allá... Eh, eh, esa era una multa y las multas pasaban a, a, la, a la Junta de Educación. Allá en Estados Unidos el gringo se murió. Entonces los mil colones pasaron a la, al fondo de la Junta de Educación. Con esos mil colones hicieron una escuela en, en un lote que regaló un señor que se llamaba Don Juan Arroyo. Don Juan Arroyo regaló ahí donde ahora... Usted como no conoce bien mira man, no le puedo decir. Este... donde hoy está el... el, el edificio del Lice, ahí al frente de la plaza. Ahí hicieron sí una escuela. Era una bonita escuela con... con... varias aulas, con... Bueno, ahí fue donde estudió mi mamá, ahí fue donde estudié yo. Ahí hice mi primaria, yo, seguro Sonia, algo, a ver. ¿En cuál escuela estuviste, Sonia? Sí, es cierto. Sí. <risa> me he olvidado. Bueno, la cuestión es que esa, en esa escuela, este, ahí, ahí se formaron, Mira, aquí está la lista de los directores de esa escuela, de, de las escuelas de Miramar. Ahora le tomo una foto. Sí. Hasta hasta 1990, después de ahí hubo otras. Entonces, imagínense que con cinco mil pesos hicieron una escuela con buenas bases, con, bueno, bonita, una escuela grande. Y esa escuela fue derribada, este, creo que fue como en, como en 1961, la cosa con el 55, creo que fue por ahí fue derribada a, a para poder hacer la nueva, la que es actualmente. Que la vinieron a hacer entonces en otro lote aquí más abajo, aquí a los 100 metros. Yo no sé qué más les cuento. Ahí, en Estela, muy interesante lo que me está contando. Primero porque no sabía y segundo porque la gente se va a enterar de cuestiones de Miramar. Que me imagino que hay gente de Miramar que no se ha interesado por el pasado de Miramar. Casi que todo el mundo nos ha interesado. A mí me hace gracia porque a veces los chiquillos vienen, a, a los de la escuela vienen a pedir datos. Y, y yo digo, los mandan a pedir datos porque los maestros no saben. Pero porque yo me acuerdo que yo cuando trabajaba, la primera lección que yo le daba era de, de historia de Miramar, de acuerdo al nivel en que estuviera. Si eran chiquitos chiquitillos, pues más o menos, hasta, hasta ir avanzando y, y llegar a, a, a la historia actual. ¿Y usted dónde estudió educación? Yo, vea, esa es otra historia. ¿En muy ¿La normal bonita. de la buena. <risa> no. no. Yo, este, yo pertenecí a una familia muy numerosa, éramos 12 hijos y éramos pobres, no había colegio en esa época, no había dónde estudiar. Pero yo siempre estuve eh, con la ilusión de ser maestra. Desde que yo estaba chiquilla, jugábamos de escuelita y yo era la maestra. Siempre era la maestra. Pasó el tiempo y un día conversando con un al secretario que había aquí en la municipalidad, me mandó una carta, no sé por qué me mandó una carta y yo se la contesté. Entonces, esa carta que yo le contesté lo motivó y me dice: Ay, chiquita, me dice, ya, ya después personalmente. Qué linda carta, qué buena este, redacción, qué ortografía, qué todo. Y yo había salido de sexto grado. más Y me dice: ¿Por qué no se hace maestra? Usted le dijo: Ay, don Luis, si yo pudiera, le dije yo. Bueno, ya pasó. Allá otro día yo conversando con don, don, doña Rosario Aguilar, que era la directora de la escuela, y don Ricardo Carballo, que era el supervisor, me dice, don Ricardo, ¿por qué no trabaja en educación? Y digo, yo me eché una risa, le digo, ay, don Ricardo, si yo soy, si, si yo soy este, ignorante en todo eso. Y me dice, no, no, no, dice yo le doy una plaza. Y yo la tomé a vacilón, ¿verdad? Como a los tres días recibo un telegrama. Perdón, voy a callar el teléfono. Sí. Me dice, ha sido nombrada en la Escuela Corazón de Jesús de Arancilla. ¿A dónde será eso? ¿A dónde será eso, Dios mío, ah? ¿eh? Y yo, ¿pero cómo voy a ir? Si yo no puedo, le decía yo. Entonces había un, un, un amigo mío que era maestro. Me decía, sí puede, me dice, sí puede, hágalo, sí puede. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía 18 años. Y entonces voy y le cuento a mi papá. Y me dice él, esa era su ilusión, usted sabrá lo que hace. La cuestión es que mi papá me fue a dejar. Papá iba adelante y yo atrás en un caballillo quitándome las lágrimas. ¿Qué hago yo, Dios mío? ¿Cómo, ¿Cómo voy a hacer yo si yo no sé nada? Decía yo. Y llego allá corazón de Jesús. Ah, bueno, antes de llegar le preguntábamos a todo el mundo, ¿a dónde queda corazón de Jesús? Nadie sabía de corazones de Jesús. Yo no sé, decían ellos, no, no, no conozco. Allá al rato de caminar me dice un Señor, bueno, hay una gente allá en el rincón que están haciendo una escuela, que están pidiendo una escuela pero eso es allá en el rincón, puede ser ahí. Y seguimos la marcha, ¿va? y a mí me dolía el fondillo de andar a caballo. Y me dice, pregúntele a un señor que llama Pepe Loría, pregunta dónde vive y Pepe Loría le va a contestar. Cuando llegamos a un trapiche y le digo yo, señor, usted no sabe dónde vive Pepe Loría, me dice, yo soy Pepe Loría. Ay Dios mío, pero estaban haciendo dulce, estaban muriendo. Digo, Véale", digo, es que yo voy para Corazón de Jesús. He hecho una risa. El corazón de Jesús es aquí, dice. Es que fuimos a juramentarnos y como el lugar no tenía nombre y nos preguntaron por el nombre, le dijimos que el Corazón de Jesús. ¿Y a dónde está la escuela? No, no hay escuela. Hay que hacerla entonces a ir a hacer el censo vea Estela, me han salido 42 alumnos de primer grado unos de 18 años otros de 19, otros de 12, de 13 de, de, de 6 y había que empezar las clases al día siguiente ¿a dónde los llevo? para el chapiche de Pepe ahí en el chapiche de Pepe empecé yo las clases Lo sentaba en un poco de vagazos Ahí se sentaba. Como no había pizarra, me tiñeron un pedazo de tabla y yo escribía con, la, con los carbones de la hornilla ahí, les escribía ahí, dibujillos y qué sé yo, matando la culebra. Y de vez en cuando, cuando ya se iban los chiquillos, me ponía a llorar. ¿Qué voy a hacer aquí? Yo no sé nada. No había quien preguntarle, no había un libro, no había un lápiz, no había un cuaderno, no había nada. Entonces, como a los ocho días le mando una carta a don Ricardo, diciéndole que fuera para entregarle la escuela, que yo no podía. Y me devuelve otra más bonita. Me devuelve otra, que qué honestidad la mía que es, este, que el otro y que no me acepta la renuncia. Bueno, la cuestión es que mientras tanto ya los señores estaban haciendo, volcando montaña allá, haciendo madera para hacer la escuela. El techo lo hicieron con hojas de caña, con el piso de tierra, las paredes eran todas mechudas de, de, de madera así, de, de, bruta, ¿verdad? Y yo ahí en esa escuela me sentí como la catedrática más famosa, ¿verdad? con 40 chiquillos ahí al frente. ¿verdad? Y fíjense que a los tres meses llega un supervisor, don Edwin Vargas. Digo, don Edwin, solo 10 huilas leen y donde viviera era lo más lindo, se agarraba las manillas y así ¡Te leen 10 ¡Te leen diez! decía o el maestro del tigre no le lee ninguno Era mentira, yo creía que era verdad <risa> Y ahí me quedé, fue en el año 52 Ahí estuve tres años y entonces ya en esa época se abre un instituto para los maestros sin títulos en San José y quien se matriculó primero fui yo, ¿verdad? Siete años estudié yo en ese instituto, por correspondencia todo el año y, y directamente en vacaciones. Y gracias a ello estoy aquí. Gracias a ello pude, ¿verdad? Arancibia, eh, ahí estuvo tres años, sí. en Arancibia. Es donde hubo unos derrumbes. Ajá. Así. Uh -huh. Uh -huh. Ahora no, yo hace poco fui ahí a ese lugar. La gente que era alumna mía no existe nadie ahí, se, ha, se han ido, se han muerto, ¿verdad? pero ahora es otra cosa, ahora hay, ahora hay corriente eléctrica, hay teléfonos, hay, hay servicios excusados, que no había ni eso, cuando eso, no había nada. Era uno como un animal más ahí. ¿Y el vínculo de Miramar con Punta Arenas es fundamental? Ah, pues claro. Uh -huh. ¿Cómo se trasladaban en carretas? Bueno, ah, ya cuando ya... eso había, algunas personas tenían carro y iban a, a, a Punta Arenas en carro. ¿Cuándo se funda Miramar, en qué año es? Creo que fue en 1864, me parece. Uh -huh. hace, hace mucho tiempo. Uh -huh. Pero, pero ya cuando yo iba a, a, a la silla había, había partes en que yo me tenía que agachar sobre el jinetillo del caballo porque la maleza de este lado con la maleza de este otro se juntaban y, y no cabía uno, había que pasar. Luego había unos charcales, yo siempre usaba lentes y, y yo me acuerdo que yo salía ciega, ¿no? los lentes llenos de barro, ¿eh? los pringotazos de... de, de y, y llegaba allá como que no podía caminar. Como de rengada, decía yo, y uh -huh. de andar a, ocho horas, Sonia ocho horas a caballo. Uh -huh. ¿Y siempre trabajó por aquí en escuelas por aquí? Trabajé tres años ahí, luego me pasaron dos años a Bellavista, y de ahí me pasaron al centro. Aquí trabajé 20 años. Y cuando yo me pensó en ello, era cuando estaba mejor yo en, en calidad de trabajo, cuando yo me sentía mejor, pero ya, ya había cumplido la, la, la, la dosis y tenía problemas hogareños. Hoy en ese mismo día se, se acabaron los problemas y quedé fea. Yo, yo sentía como celos cuando veía pasar a los chiquillos, una nostalgia grande. Todavía me da a veces. Todavía sueño dando clases. Cómo los quiere uno, miren. ¿Y la vienen a visitar, no Mucho. Hace poco, cuando yo cumplí 85 años, y el último grupo de sexto grado que tuve me hizo una fiesta. viera qué fiesta más linda. Vinieron señores de, de San José, de la escuela de Guanacaste, de todos lados aparecieron ahí, que yo no se los conocía, ya tuve que preguntar, ¿y vos quién sos? y va Mira qué lindo, qué emocionante. Esas cosas yo se las agradezco a Dios. Son muy bonitas. ¿Está bien? Muchas gracias, doña Estela. Te agradezco mucho por toda la información.